Sí, una, una, no Caben hasta 30 en una. Como somos una zona costera, estamos siempre expuestos a lo que son este, estos vientos con ráfagas de hasta 80, 100 y más kilómetros por hora, así que se han como triplicado, ¿verdad? Se han triplicado, porque yo me acuerdo de que vivimos el huracán Fifi, ¿verdad? Hace muchos años y ahora con una tormentita que ellos están anunciando, los de Protección Civil Central, estamos viendo que casi tiene los mismos efectos de aquel huracán de hace mucho tiempo. Podría llegar a suceder, ¿vea? de nuevo, pero ya ahora estamos preparados. Ahora lo que hacemos, no esperar a que el agua suba, sino que actuamos desde que comienzan y tenemos la, la, la alerta temprana. Se nos comunica cuando vienen las aguas, entonces nosotros estamos pendientes. Antes de actuar, nos reúnen a todo el grupo y todos tenemos derecho a opinar. Tenemos bastante gente nueva, gente joven que aún no ha vivido la situación. En Centroamérica somos casi una isla, unidos por dos ismos. Entonces nos afecta también los fenómenos que ocurren en el Atlántico y en el Pacífico. El fenómeno del Niño, por ejemplo, el calentamiento del océano Atlántico, se vuelven todavía más extremos. Tenemos lluvias más intensas y periodos secos prolongados. los fondos que se obtienen de donaciones internacionales, de préstamos de otros países no llegan a, la, a las comunidades, se quedan allá en el extracto aquel extracto político que nos está gobernando, que es un extracto muy corrupto. Creo que los países de Centroamérica y todos aquellos países que todavía cuentan con un ecosistema, por decirlo así, entre comillas, sano, nos volvemos el pulmón de, de otros países que tienen severos problemas de generación de oxígeno limpio. Los países industrializados deben de asumir los gastos de los países en vías de desarrollo producto de la contaminación que generan sus industrias, para que fomenten eh, el cuidado del de, eh, ecosistema.